pies y encabezados, iniciar acciones usando la búsqueda, copiar, pegar, pegado especial, métodos abreviados y atajos de Word, buscar y reemplazar, básico y avanzado y opciones de impresión. Seguiremos con una parte muy importante que es el trabajo con estilos y aprenderemos a modificar estilos, inspeccionarlos y crear estilos nuevos, incluyendo las formas para trabajar en documentos multidioma. A continuación, nos divertiremos en imágenes, diseños y tablas, insertando imágenes, dibujando, usando iconos, diseños 3D, SmartArt, tablas y generando índices de tablas e imágenes. Solucionaremos en el siguiente apartado un problema clásico que es el de editar o extraer la información de un documento PDF. En la siguiente sección veremos la importancia de las plantillas en Word, incluyendo las plantillas personalizadas, los temas y diseños predefinidos. Trabajar con varias personas en un mismo documento puede ser una verdadera pesadilla. Por lo tanto, en trabajar en grupos y morir en el intento, veremos las claves para crear documentos conjuntos y para la revisión de documentos y control de versiones. También tener que enviar documentos personalizados pero similares a muchas personas puede suponer muchas horas de trabajo por el método tradicional de guardar cómo y cambiar los datos personales. Esto te vale para dos o tres cartas, pero no para miles. En esta sección, veremos combinar correspondencia desde su versión más básica hasta la que es capaz de generar PDFs personalizados. En la siguiente sección se contiene un buen número de opciones interesantes que pueden ser útiles, conocer y que van desde cómo dictar en Word en varios idiomas a usar ecuaciones, pasando por ejemplo por cómo organizar las ventanas, firmar documentos, obtener el número de palabras de un documento o elementos rápidos, autotexto, entre otras. Aunque todas esas opciones anteriores son importantes para el personal administrativo, en el siguiente apartado se muestran algunas adicionales como la creación de plantillas tipo carta, elementos rápidos aplicados, cómo hacer informes mensuales sin cambios o el uso de pie de página en columnas. En la siguiente sección va orientada a quienes tienen que hacer un proyecto de fin de grado o un informe extenso donde se dan recomendaciones sobre cómo hacer una memoria o cómo se deben referenciar correctamente los trabajos. En general, he intentado que todo el curso esté estructurado en temas muy concretos